Hola, buenas, aquí estamos con otro de matemática discreta En este caso vamos a aprender a resolver eh, recurrencias lineales En este caso, recurrencias lineales homogéneas Porque hay eh, homogéneas y no homogéneas ¿Cuáles son las homogéneas? Son aquellas recurrencias lineales ¿Vale? Esto es una recurrencia Vamos a aprender, eh, antes de nada, qué son las recurrencias Recurrencia es una forma de definir las cosas Por ejemplo, la serie de Fibonacci es una recurrencia Si sabéis, la, la serie de Fibonacci es esta Fibonacci es igual a 1, 1, 2, 3, 5 y tú dirás que sabes de memoria, no, que va para nada. La serie de Fibonacci, Fibonacci perdón, se define de la siguiente forma. Tenemos estos dos primeros términos, esos son así siempre, eso hay que aprendérselo. 1, el primer término es 1 y el segundo es 1. Y ahora, el siguiente término lo definimos en función del otro 2, de la siguiente forma. Este término será la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, 1 más 1, 2. Siguiente término. La suma igual de los dos anteriores. 3 es 2 más 1. Siguiente término. En función de los dos anteriores. Como veis, pues la recurrencia es, define el siguiente término en función de los anteriores. Entonces tenemos aquí la recurrencia. El primer número de Fibonacci es siempre 1. El segundo número de Fibonacci siempre es 1. Esas son condiciones que nosotros ponemos. Ahora, el, el, el número de Fibonacci, número n, cualquiera que viene en función de los dos anteriores será el número de Fibonacci justamente anterior más el número de Fibonacci anterior a ese. Como veis, por ejemplo, para Fibonacci de 2 sería Fibonacci, perdón, de 2 no, porque ya lo sabíamos, de 3. Sería Fibonacci de 3 menos 1, 2, más Fibonacci de 3 menos 2 1, Fibonacci de 2 es 1, Fibonacci de 1 es 1, 2. Como vemos, el tercer término perdón, es 2. Entonces, una vez que ya sabemos lo que son recurrencias, vamos a ver cómo solucionarlas. Este número, esta serie, perdón, es una serie. Esta, estos términos, si sí, es una serie si queréis, Podemos, es muy interesante porque aparece mucho en la naturaleza. Y hay muchas cosas interesantes que leer sobre esta serie Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo que haremos más adelante Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, antes de nada, tenemos que buscar la ecuación característica La ecuación característica, que se define en función de esta de esta parte de la recurrencia Se halla de la siguiente forma Esto lo vamos a dejar como r elevado a n, ¿vale? Ahora os explico por qué Y vamos a pasar estos términos aquí, de la siguiente forma Esto pasa restando, ¿no? Entonces, Fibonacci de n es r elevado a n. Por lo tanto, Fibonacci de n menos 1 será r de n menos 1. Y esto otra vez pasa negativo y será Fibonacci de n menos 2, r de n menos 2. Como una ecuación característica igual a 0. Entonces, que tenemos que buscar ahora? Un término de n, de tal forma que este último nos quede como el término independiente. Que no se nos, no se nos quede suelto. Porque si ponemos n igual a 1... 1 menos 2, r menos 1. Y ahí tenemos algo raro. Entonces buscamos un n que nos deje que este último término sea independiente. Si cogemos n igual a 2, tenemos r cuadrado, 2 menos 1, r elevado a 1, que es r, y 2 menos 2, r elevado a 0, que es el término independiente. Por lo tanto, tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces, simplemente que tenemos que pasarlo de esa forma. Ese sería un término independiente. R elevado a 0, siempre 1, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, tenemos nuestra ecuación, ¿ves? Una ecuación de segundo grado, r cuadrado menos r, menos 1. Y lo podemos resolver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre r elevado a un término, no sabemos cuál va a ser, nos fijamos en cuál es el menor de estos números, si es, de, si es menos 2, será de segundo grado. Necesitaremos aquí r cuadrado para que nos quede una ecuación. Si aquí fuera el último grado, eh, menos 1, pues sería de primer grado, r menos 1. Así, si tuviéramos 3, pues sería r cubo. Y resolvemos la ecuación. Entonces, una vez, perdón por el borrador, que, que encontramos esta ecuación, la voy a un poco mejor. En este caso es r cuadrado menos r menos 1 igual a 0. La resolvemos. Y podemos tener varias soluciones. Podemos encontrarnos que todas las soluciones sean diferentes, por lo tanto, nuestra solución será Fibonacci de n, tendrá la siguiente forma, ¿vale? Será una constante, alfa 1 o A mayúscula si queréis, por la primera solución de esta ecuación, elevado a n. Más una constante por la segunda solución, elevado a n. Más, así, con todas las soluciones que tengamos. ¿Ve? Este Está el término general. Con la solución n, elevado a n. ve, Eso si sí, todas las soluciones que nos diera esta ecuación sean diferentes. Pero podría pasar que tuviéramos una solución doble. Es decir, que nos saliera aquí, que la solución de esta ocasión es 2 y 2. Entonces, en ese caso, nuestras soluciones tendrían la siguiente forma. Y bueno, H de sería... Sería... La solución a esa doble... Bueno, no vamos a poner nada porque supone que es una doble. Aunque si tuviéramos por ejemplo, R cuarta, podríamos tener dos dobles. Pero bueno, vamos a poner en el ejemplo lo que tenemos R cuadrado como mayor término. Por tanto, tenemos como mucho una solución doble. <coughs> Perdón, una solución doble. Entonces ponemos esa solución, pues ahora esto no será una constante. En este caso será un polinomio de primer grado. Por lo tanto, sería alfa 1 por n más alfa 2 por la solución doble. Eso es, suponiendo que solo tuviéramos una, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner aquí una solución doble. Entonces, estos serían los dos posibles casos que tenemos. Vamos a resolver nuestra ecuación y vamos a ver qué caso tenemos. Esto es muy fácil de sobre, ¿verdad? R es igual a menos b, 1 más menos raíz de 1 e. al cuadrado, 1. Menos 4 por menos 1, más 4, partido 2. Esto nos queda 1 más menos raíz de 5, partido 2. Como esto no es una raíz alta, la dejamos así. Entonces tendremos dos raíces, ¿verdad? 1 más raíz de 5, partido 2 y 1 menos raíz de 5 partido y esto es otro número interesante porque se llama el Golden Ratio o Ratio de Oro, si que en español y este es otro número interesante, o, os aconsejo que busquéis sobre esto entonces tenemos estas dos soluciones, como veis son claramente distintas por lo tanto tendremos una solución eh, de este estilo por tanto, borro un poco y vamos a ello bueno, aquí tenemos las dos soluciones y vamos a ver que ya sabemos cómo será nuestra forma general ¿Dónde sería la solución a nuestra ecuación recurrente, número de Fibonacci, sería la siguiente. Una constante, alfa 1, o si queréis, para dejarlo más claro, vamos a dejar con la mayúscula, ¿vale? Para que no sean tanto grabados. Una constante, a mayúscula, por nuestra primera solución, elevado a n. Entonces sería, por 1 más raíz de 5 y partido 2, elevado a n. Y después nuestra segunda solución, más una segunda constante, b mayúscula, por nuestra segunda raíz elevado a n. Ya tenemos nuestra forma general. Entonces, ahora diréis, bueno, diréis, ¿y estas constantes, ¿qué hacemos con ellas? Pues muy sencillo. Estas constantes las sacaremos con nuestras ecuaciones eh, iniciales, con nuestras condiciones iniciales, perdón. ¿De qué forma? Vamos a plantearla y os dejo que vosotros la resolvéis y si tenéis dudas, paséis por el campo que vamos a subir a la solución, porque como veis aquí hay raíces y es un poquito largo como para hacerlo en el vídeo. Entonces sería tan sencillo como Fibonacci, el primer término, sería, si os fijáis, la n vale 1. Entonces sería muy sencillo. La constante esta se queda igual. Ahora tenemos que n vale 1, por lo tanto aquí tenemos 1 más raíz de 5 partido 2. La constante segunda queda igual y aquí tenemos n vale 1, por lo tanto se queda igual cuando n vale 1. Y tenemos que Fibonacci cuando n vale 1 sabemos... Que vale 1, por lo tanto, esto es 1. Tenemos dos incógnitas, tenemos una ecuación, no hace falta otra. Echamos mano de la segunda. Fibonacci de 2 es igual a esa constante, se queda igual, y ahora la n vale 2. Por lo tanto, aquí tenemos esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, habrá que operar un poquito más. La constante se queda igual y tendremos. Esto también elevado al cuadrado. Y sabemos que esto, una vez más, porque es este caso, no siempre, en este caso vale esto, Fibonacci de 2, vale también 1. Y aquí tenemos nuestro sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Simplemente tenemos que resolverlo, como ya sabemos. Ya os digo, si tenéis dudas, no dudéis en no, no pasar por el foro y veis cómo es la solución un poquito más desglosada. Pero me gustaría, y a Fran también, que lo intentaréis vosotros en casa y bueno espero que lo hayáis entendido vamos a hacer ahora cuando todas las raíces son iguales cuando son no homogéneas y bueno si os gusta no dudéis en suscribiros en darle a me gusta y seguir apoyándonos que sois fantásticos nos vemos en el siguiente vídeo bueno seguimos aquí con las ecuaciones de recurrencia lineales seguimos con la homogénea pero vamos a explicar el otro caso en el que nuestro, nuestra ecuación de recurrencia cuando cogemos la ecuación característica nos dan unos resultados que se repitan y eh, al repetirse no podemos actuar de la misma manera.